Vamos a ver en este mini vídeo dedicado al catálogo FAMA eh, cómo podemos a través de una ecuación de búsqueda eh, guardar esta búsqueda y establecer una alerta. En este caso, pues hemos eh, introducido en el catálogo distintos conceptos y hemos utilizado distintos operadores booleanos. Vamos a darle a buscar en, en el filtro todo y Independientemente de que yo tengo, en este caso, personalizados los resultados para que se adapten a mis disciplinas, eh, podemos eh, en cualquier momento cambiar estas opciones de personalización. En principio, suponiendo que esta eh, estrategia de búsqueda sea la adecuada, lo único que tendríamos que hacer es hacer clic en guardar esta búsqueda en sus favoritos. Y una vez que le hemos dado a guardar la búsqueda, podemos directamente desde aquí arriba, bien, eh, bueno, en este caso ya nos ha desaparecido, pero si nosotros nos vamos a historial de búsqueda, aquí tenemos la búsqueda tal como la hemos hecho ahora mismo. Podemos irnos a las búsquedas guardadas, y directamente, si no lo hemos hecho desde la opción anterior, cuando nos sale arriba, lo hacemos ya directamente aquí. Activamos la campana y ya nos dice que eh, cada vez que haya un documento que obedezca a esta ecuación, nos va a mandar eh, los resultados a esa eh, dirección de correo. A ver, vamos a quitarla otra vez y le vamos a dar otra vez para que veáis que también podemos cambiar la, la dirección de correo electrónico desde aquí, ¿vale? Vamos a cerrarlo. Eh, en cualquier momento, bueno, también lo podríamos hacer eh, mediante RSS, pero en cualquier momento podemos desmarcar la opción de la alerta y podemos también desmarcar o quitar esta búsqueda de nuestras búsquedas favoritas. Así que esto es todo, cualquier duda pues ya sabéis, aprovechad los comentarios de nuestro canal para resolverlas. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial.